Bueno, eh, buenas tardes, eh, yo vine por referencia de una hermana que la trató muy bien aquí y tras toda su familia de Cuba, gracias al doctor Soto y a todo el personal aquí me han tratado excelentemente, muy bien. Eso es todo, Santo Acadero, Flores. Eh, yo vivo en Miami Beach, eh, le recomiendo al doctor Soto por mi experiencia, por todo lo bien que me han tratado y ha hecho excelente su trabajo también.